Déjame okay. decirte algo extraoficialmente. ¿Qué tenía que hacer? ¿Estás? que dijeras que no. Porque si alguien va a ganar la competencia, soy yo. y Me mataron a encontrar mi huevo, no me salen los niños aquí con los pantalones. Rosa no venía contigo. diciendo que... ah, que lo ahorita para el... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?